Saludos, soy Israel Banger, en esta les quiero mostrar el mejor editor de eh, PDF y les hago la primera muestra Este es un archivo PDF que me mandaron de el trabajo que no habían podido editar lo pasaban a Word y se corrían las líneas entonces necesitaban editarlo sin que se corriera nada, entonces me lo mandaron y yo con el programa que les quiero compartir lo he hecho y me ha quedado a la perfección mire, este es el archivo como está. Como me lo mandaron, y esto como lo yo lo re. Aquí llené todo, y miren cómo estaba. Miren. ¿Sí ven? Se pudo escribir todo. Miren. Entonces, yo les quiero mostrar cómo hacer. Les quiero, eh, eh, les quiero compartir con ustedes cómo hice esta, esta edición. Entonces, ah, y el, y el tipo de letras es el mismo. Les quiero mostrar ese tipo también, debido a que a veces cuando vamos a editar un PDF no concuerdan con el tipo de letra ya es la letra tenemos que poner en tamaño 8 7 o 6 y no nos permite solo hasta tamaño 8 entonces les voy a, a, a explicar cuál es el truquito lo voy a demostrar para que ustedes también lo hagan cuando necesiten editar un PDF y les queda la apreciación, entonces dale en clic el link que les dejaré en la descripción de este tutorial eh, les, se les va a descargar un archivo como este entonces cuando, cuando se descargue el archivo va a demorar por ahí 2 dos, 3 dos, segundos entonces dan doble clic en este archivo y él lo va a mandar directamente al archivo que tenemos ahí en escritorio que son los programas que necesitamos para editar que no pesa mucho que solo en la descarga solo se les llevará 4 minutos de 3 de a 4 entonces aquí esperan los 5 segundos de publicidad luego dan clic en saltar publicidad una vez aquí vamos a darle clic aquí en descargar miren aquí dan clic aquí o esperan que el archivo salga aquí y le dan clic en el archivo y se automáticamente les va a descargar miren dan clic aquí o aquí pero es lo mismo entonces una vez se les descargue el archivo que es este que está aquí entonces eh, van a dar clic derecho el traer aquí me gusta mostrarles todo esto para que porque yo sé que hay, unos, hay personas que no comprenden lo de los 5 segundos de publicidad y se quieren que está dañado, pero está están un lugar, o está caído un link, entonces no quiero eso. Entonces, una vez aquí, vamos a dar, abrir la carpeta, una vez lo hayamos extraído, y vamos a dar, a dar doble clic aquí en donde dice NIC, en este, en el ejecutable. Esperamos a que la barra cargue. El programa no es pesado, es muy fácil de usar, y muy sencillo. Hasta la activación también es sencilla, no tiene mucho conflicto. Entonces, una vez hecho ello, aquí eh, vamos a acercar los términos y condiciones, dando, dando, dando, lo aquí, vamos dando, dando, vamos clic en instalar dando, Clic en finalizar Y aquí nos sale La opción para activar ahora O iniciar prueba gratuita, Pero nosotros tenemos el activador, entonces vamos a activarlo Vamos a dar clic aquí en activar Cuando nos sale este cuadrito, entonces la carpeta que tenemos del programa es esta Que ya la tengo abierta Vamos a dar clic en instrucciones Ya podemos cerrar esto esto lo subimos un poquito para que no nos. Entonces, aquí en instrucciones, vamos a copiar el primer enlace. Este copiamos y pegamos aquí en su orden. Nos venimos otra vez aquí. El segundo copiamos y pegamos aquí. El tercero copiamos. Este, el último, damos clic en OK. Luego, clic en sí. Miren, y le tienen que salir a ti, número de serie aceptado. Damos clic en OK. Cerramos aquí. Esto lo podemos cerrar. Ya podemos cerrar esto aquí. Y aquí ya podemos usar el programa. Esto lo cerramos entonces eh, vamos a buscar el, el archivo que necesitamos editar en mi caso lo tengo en descarga que son los dos que, el que ya hice y el que el, y el que me mandaron cuando no había cuando estaba yo en casa y me mandaron de la empresa para que lo, lo editara entonces en este caso es este mírenlo como está Sin, eh, ahora vamos a editar como lo abrimos vamos a dar clic derecho sobre él y le vamos a dar clic abrir con y ahí es como el programa que tiene por nombre nitro pro que es el programa que instalamos ahora entonces aquí se nos va a abrir y aquí ya vamos a vamos a editarlo por ejemplo tienen dos formas de, de, para editar. En algunas, como vieron de, en la parte donde yo edité todo esto, hay unas partes, hay unos, unos cuadritos que tienen X y otros que, tienen, que no aplica. que es la N slash A. Entonces, ¿cómo haríamos aquí para, por ejemplo, aquí vamos a poner CCC, la cédula no aplica, entonces, claro, hice yo para ponerlo con el mismo tipo de letra. Nos vamos aquí en editar, tomamos este, eh, aquí donde dice editar, vamos a dar clic allí. Y entonces vamos a tomar para que no quede con el mismo tipo de letra y todo lo peguemos con el mismo tipo de letra y digamos, con el mismo tipo de letra. Vamos a tomar un cuadrito aquí de que tenga que tenga el mismo tipo de letra que todo. Mire que todo tiene el mismo tipo de letra. Entonces voy a tomar. Vamos a tomar. Esto no salga así para mover. Vamos a darle clic allí. Luego clic derecho, copiar y vamos a pegarlo acá arriba para que pegamos aquí entonces vamos a borrar una parte de aún aún así podemos escribir sin ningún problema pero este para que nos quede con el mismo tipo de letra y no se nos no tengamos que estar escribiendo porque es que a veces, eh, se nos la tipo de letra del sistema es más grande que el, el pdf entonces ya es porque lo tengamos así vamos a correr esto más así bueno, entonces ya sabemos que tenemos el tipo de letra aquí entonces ¿Qué vamos a hacer ahora cuando presionemos miren, miren que <coughs> perdón <coughs> miren que, que aquí nos quedó así pequeño entonces cuando demos clic miren cómo nos va a salir entonces damos clic derecho copiar entonces supongamos que aquí vamos a escribir día entonces cuando demos clic miren que nos sale un cuadrito bajo la tecla suprimir no borrar suprimir para que nos quite esto ¿no? los cuadritos ya que esto viene protegido para que no nos pueda editar eh, personas sin autorización y el archivo está sin autorización o sea que tenía que pasarlo a mano pero no querían pasarlo a mano hacerlo a mano de viva que llevaría mucho tiempo entonces quitamos ese, esa, ese cuadro de protección que tiene entonces vamos a dar clic derecho pegar miren y luego damos clic sobre miren el cuadrito que pegó aquí mismo, que tenemos allá vamos a dar clic derecho editar esto a borrar esto, corremos hacia atrás enterito borramos y ahí vamos a escribir el día de hoy es 29 vamos a poner esto un poco más grande vamos a correrlo más hacia aquí 29 aquí hacemos lo mismo pegamos no, a clic en editar texto corremos, como el puntero no sale no se sé está si, nada, nos no sale aquí atrás entonces hay que, que poner, sale adelante de la nt y atrás, entonces corremos con la flecha eh, hacia la derecha del, del teclado entonces corramos en mes, 0,4 y aquí año pegamos clic derecho, editar texto corremos año 2020 y aquí de aquí de esta esquina lo corremos así y miren entonces como bueno, nos salió muy bien. arriba clic en editar y lo vamos a correr miren que ahí corrió para que quede todo derecho y miren que ahí eh, va quedando ya listo supongamos que no tenemos que poner esta eh, tenemos que poner una X en este cuadro entonces damos clic allí damos presionamos la tecla suprimir y como necesitamos poner una X, la X la necesitamos poner grande Porque esto no saldría con el, tipo de, con el mismo tipo de letra Entonces para poner la X vamos aquí a inicio Escribir texto, aquí es para escribir ¿eh? Escribir texto Y ponemos, quitamos clic allí y luego ponemos la X Y para bajarla vamos a Como nos quedó muy arriba vamos a borrarla Vamos a bajar un poquito más el cuadrito, clic allí y aquí. Miren, que ahí ya nos quedó. Miren, como fue editado aquí, miren que ahí nos quedó la X perfecto. Entonces, así se edita un PDF, un archivo con este programa sin que se vean errores. Queda con el mismo tipo de letra y sin ningún Entonces, ya el resto lo harán ustedes en caso lo que estén haciendo y eso es todo por hoy no, no olviden de escribirme y suscribirse al canal para más poder como este chao